Hola, si quieres tener el antiguo control de volumen, que me parece más práctico que el nuevo, quédate que vamos a ver cómo se hace. Hoy vamos a ver cómo hacerlo desde un programa gratuito, liviano y muy fácil de usar. Tengo otro vídeo que dejaré en la descripción del vídeo que enseño a hacerlo sin instalar nada, solo con el editor de registro. Vamos a esta web, desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo. Descargamos el programa desde este enlace. Luego clic sobre un aeroduaker para instalar. Lo dicho. Ejecutar. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Yo ya lo tengo y no lo vuelvo a instalar porque es muy sencillo. Todo siguiente. Siguiente. Siguiente. Una vez instalado, lo podéis abrir. Os situáis en el... Os situáis en el cuadro de búsqueda para escribir volumen Con las primeras tres o cuatro letras es suficiente Clic de ratón dos veces donde yo lo hago Fijaros bien Marcamos la casilla Verificamos que tengamos ya por fin el viejuno pero práctico control de volumen. En caso positivo dale like al video, jejeje, un saludo y hasta pronto.